Hola a todos y bienvenidos a A VER SI QUEDAMOS Hoy os traemos peinados de cara al verano porque sí, al final en verano todas acabamos con, con la típica coleta o con algún moño o trenza si tenemos el pelo largo pero os traemos unos peinados diferentes Me vais a perdonar si durante el vídeo miro al visor pero es que no tengo ningún espejo aquí delante y así me es un poquito más fácil ¿vale? Vamos a comenzar con el primero todos nos acordamos de la famosa coleta de Jasmine, de la princesa Jasmine. Entonces, en este caso va a ser algo parecido, pero dándole un toquecito extra. Para ello, voy a utilizar unas gomitas que tengo bastante, bastante finas. Podéis utilizar las cestas transparentes, podéis utilizar de color inchis, lo que os dé la gana. Y el peinado es tan sencillo como hacernos una coleta. Voy a peinar un poquito el pelo, con vuestro permiso. y ahora me voy a girar para que lo veáis nos hacemos otra coleta un poquito más abajo si os apetece podríamos dejarlo así abombando un poquito la coleta o como, o como queráis vale. pero lo que vamos a hacer va a ser abrir el mechón por la mitad y pasar la coleta por dentro y ahora vamos a repetir lo mismo un poquito más abajo abrimos la coleta y pasamos el pelo por debajo y ya estaría Y bueno, por delante podéis recogerlo todo hacia atrás, podéis dejaros flequillo, mechones más largos ondulados, cualquier cosita así queda bonita. Peinado número 2. ¿Os acordáis del recogido que me hacía a veces para marcarme unas ondas bien bonitas? Tenéis el vídeo abajo en la cajita de información, os lo dejaremos también por aquí. O por aquí, no, ahora mismo no recuerdo dónde es. Y eh, ahí podéis ver varias maneras de hacer ondas sin calor súper bonitas Pero es que además uno de ellos es también un peinado Para ello necesitamos una diadema, una diadema de este tipo Me voy a agachar un poco para que lo veáis bien Me lo voy a poner aquí en el centro Me lo voy a poner como si fuera, no sé, un pañuelo más que una diadema, ¿vale? Me divido el pelo en dos Cogemos un mechón y lo pasamos por dentro del pañuelo o de la diadema, de lo que tengamos. Añadimos un poquito de mechón más al mechón que ya teníamos, de pelo, perdona, y pasamos por debajo. Cogemos ya lo que nos queda de cabello y pasamos por debajo. Pasamos por debajo ya todo lo que nos queda hasta que nos quedemos sin cabello. Me voy a dar la vuelta para que lo veáis, ¿vale? Cojo un mechón y lo paso por dentro de la diadema. Añado más cabello al mechón y lo paso por dentro de la yadema. y nos quedaría esto hay muchas diademas que tienen brillitos que tienen cosas muy chulas quedaría monísimo pero bueno yo lo he hecho con, <ríe> con este lazo divino de la muerte pero la verdad es que queda así muy rollo muy romántico pero también le da un toque así como romano <ríe> o griego, la verdad es que es fresquito y luego cuando os quitáis esto tenéis unas ondas espectaculares de verdad y ya vamos con el último peinado, que es como si lleváramos dos trenzas, pero no son dos trenzas y podemos terminarlo de multitud de maneras. Para este peinado lo que voy a hacer va a ser dividirme el pelo en dos aproximadamente voy a hacer una coleta para sujetarme el pelo de que no se me mezcle entonces ahora es tan sencillo como Cogemos dos mechones, Esto también es muy parecido a otro de los métodos que hay para rizar. Lo divido en dos, paso un mechón por encima, paso el otro y cuando lo voy a pasar una tercera vez, cojo un mechón de pelo de abajo y lo uno como si fuera una trenza pero de dos mechones, una trenza francesa pero de dos. Entonces es muchísimo más fácil al tener solo dos cabos lo mismo con la siguiente vuelta lo mismo con la siguiente vuelta y cuando llegamos aquí bien, podemos hacer una coleta un moñete o una trenza voy a hacer una trenza y os voy a enseñar varias opciones más. Si sí, una trenza de tres cabos, en este caso lo que hago es dividir el pelo en tres. Y trenzo con normalidad. Podríamos dejarlo así que es bastante mono. Voy a hacerme el otro lado ya estaría, podemos dejar así las trencitas o bien podemos hacernos unos moñetes aquí abajo A lo tengo demasiado pelo para esto. Con las trencitas igual queda más gracioso, como veis. Esto sería el pelo suelto y esto sería el muñete con, con la trenza, que queda muy gracioso. O podemos unir el recogido atrás en una coleta, una coleta normal. Podemos hacernos también un moñete o incluso utilizar el truco de antes, bajamos un poquito la coleta, dividimos en dos y pasamos el cabello. Y ya estaría. A vosotros, ¿cómo os gusta peinaros en verano? Nos encantaría que nos dijerais cuáles son vuestros peinados favoritos de cara al verano y cuál es el peinado que más os hacéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que como siempre os las dejamos aquí abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos...